Eh, buenos días, me llamo Madaleno García Rojo, eh, soy enólogo, nos encontramos en Castilla-La Mancha, la mayor zona de producción de viñedo de España. Eh, venimos a presentar eh, vino blanco Sabiñón, de la variedad Sabiñón Blanc, Camporroso, que se comercializa con la denominación Vino de la Tierra de Castilla. Podemos encontrar que es un vino amarillo dorado, brillante con reflejos verdosos con aromas muy intensos y frutales en boca observamos que es un vino afrutado con la acidez bien integrada y un final refrescante la temperatura óptima de consumo Está entre 6 y 8 grados y lo recomendamos para pescados y arroces. Buen provecho.